Muchas amigas y amigos me han pedido que les hable sobre Derecho y Sociedad de la Información. Pero a mí me parece que hablar de Derecho y Sociedad de la Información es prácticamente imposible si no se comparten antes algunas complicidades culturales, algunos conocimientos que nos permitan entendernos cuando, cuando estamos hablando sobre, sobre este tema. Para hablar sobre sociedad de la información, lo primero que tenemos que saber es qué queremos decir cuando decimos información. Es conocer con exactitud lo que es la información. Y les puedo asegurar que, muy contraintuitivamente, prácticamente ningún jurista de los muchos que conozco tiene una idea ni siquiera aproximada de lo que es la información. En, en esta serie de vídeos me propongo hablarles a ustedes de, de derecho y de sociedad de la información y hacerlo, o al menos tratar de hacerlo, de forma tan amena pero rigurosa como me sea posible. Es, es posible que me a hablar a veces de, de física, de química, de biología, de antropología. No se asusten, es decir. Estas charlas son para juristas y esos conceptos serán conceptos tan triviales que incluso aunque ustedes hayan hecho el bachiller de letras o aunque hayan olvidado ya todo lo que aprendieron durante, durante el bachiller, pues son conceptos que, pondrán, que podrán entender con, con toda facilidad y si en algún momento resultan un poquito complicados no se preocupen porque voy a tratar de explicarlos eh, con todo el nivel de simplicidad que sea que sea necesario. En los primeros vídeos de esta serie voy a tratar de contarles o a tratar de analizar qué es y cómo se comporta la información. No voy a seguir ningún programa fijo, esto no es un programa académico, no obstante yo les iré contando cosas porque estoy convencido de que al final serán ustedes los que unan los puntos y formen el dibujo exacto. Para empezar, voy a hablarles de algo que me parece necesario para que ustedes conozcan mejor determinados aspectos de cómo se comporta la información. Y este algo de lo que voy a hablarles son los juegos de suma cero. En teoría de juegos, un juego de suma cero describe una situación en la que la ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o ganancias de los otros participantes. Es el caso del ajedrez o del tenis. Si un jugador gana, el otro pierde. No existe ningún caso en que ganen o pierdan los dos jugadores. Los juegos de suma cero, por tanto, no son juegos cooperativos, sino juegos competitivos. Si, por ejemplo, dividimos una tarta en trozos, cada trozo de más que yo me corte será un trozo de menos para los demás. No hay forma de conseguir que yo pueda comer más tarta sin dejar menos para los demás. Esto es también una situación o juego de suma cero. Las ganancias de unos y las pérdidas de otros se neutralizan en este tipo de juegos y precisamente por eso se les llama juegos de suma cero. Conocido, aunque sea superficialmente el concepto de lo que son los juegos de suma cero, pues eh, entiendo que sería natural que ustedes se preguntasen si es que existen juegos de su mano cero, si es que existen juegos donde todos los jugadores pierden o juegos donde todos los jugadores ganan. Y la respuesta es que, por supuesto que sí. Hay juegos terribles en el que todos los jugadores pierden y en los que incluso la supervivencia de la propia humanidad está en riesgo. Precisamente, la teoría de juegos, que en principio parecería algo más bien propio de la economía, experimentó un crecimiento sustancial debido sobre todo a su aplicación a la estrategia militar, en particular a causa del concepto de destrucción mutua garantizada al que llegaron los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los puntos más álgidos de la Guerra Fría. Afortunadamente, existen también juegos de suma no cero, donde todos los participantes ganan. Y es precisamente a este tipo de juegos al que yo quería llegar, porque en ellos la información va a jugar un papel fundamentalísimo. ¿Que, ¿Cuáles son estos juegos? Pues ese va a ser un magnífico tema para el siguiente vídeo de esta serie. Así que hasta la próxima, Grey de la